8.36 minutos de la mañana, continuamos, amigas, amigos, para darle seguimiento a un tema que de alguna manera conversábamos el día de ayer, que tiene que ver, por ejemplo, con la calidad del combustible que se consume en nuestro país. Eh, un experto decía que realmente todavía hay que trabajar mucho porque el estándar regional nos supera de manera importante y por eso hay un impacto en la calidad de los combustibles eh, y del Sí, en general, ¿no? Hemos invitado al ingeniero Genaro Baldeón, el expresidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, justamente para hablar sobre eh, este requerimiento que está haciendo el, el grupo empresarial o, en fin, el gremio, digamos, para mejorar la calidad de los combustibles. Gracias por atendernos, ingeniero. Tal vez la primera inquietud antes de ir al punto central es hablar del antecedente, qué es lo que ha pasado a través del tiempo con la calidad de los combustibles. ¿Hemos logrado mejorar algo o básicamente hemos mantenido el mismo estándar de hace muchos años? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Andrés, y a todos quienes nos acompañan esta mañana. Encantado de poder estar con ustedes. Un tema de especial interés que ha pasado durante mucho tiempo desapercibido, la verdad, en la sociedad. Eh, todos los días vemos los vehículos que circulan en las vías, eh, ponemos eh, bueno mucha gente que tiene vehículo pone su combustible pero no sabemos qué es lo que hay detrás mm. y, y y es hora y es hora porque si bien hemos venido coordinando y trabajando con las distintas autoridades durante varios años para impulsar la mejora de la calidad de combustibles llega el momento en también en que la sociedad debe dar a conocer para que la presión sea colectiva no sea solo un grupo que está directamente vinculado con estos temas porque no estamos impedidos, por ejemplo, de traer tecnologías eficientes que contaminan menos, que consumen menos, precisamente porque no tenemos combustibles en el Ecuador para traer esas tecnologías que ya circulan en Europa, en Estados Unidos, en fin. Así es que en buena hora que estamos aquí para tratar este asunto, en, eh, eh, y, y lo comento, en términos generales, eh, la preocupación viene inicialmente de Europa a finales de los años 80 cuando empiezan a desarrollarse lo que se llaman las normas euro. La primera norma euro precisamente surge a principios de los años 90 y después empieza cada cuatro años básicamente a cambiar la norma euro, a, pasa al euro un, a, a la euro 2, al euro 3, al euro 4. Hoy estamos en la euro 6D, eh, quinta revisión digamos. Euro 6. En el Ecuador nos hemos quedado en la norma Euro 3, hace la que se tenía en Europa hace algo más de 20 años. O sea, ya alrededor de, de 20, más de 20 años, la verdad, se tenía en Europa. Y ahí nos hemos quedado. Incluso nuestra norma Euro 3 es una adaptación criolla de la verdadera Euro 3 de hace 20 años que ya desapareció en Europa porque después ya surgió la Euro 4 eh, más adelante. Entonces nos hemos quedado rezagados y ¿por qué? Las normas euros están fundamentalmente pensadas para reducir las emisiones de los motores. No es necesariamente de los combustibles. Hay otras normas que son para los combustibles, pero las euros son para los motores. El problema es que esos motores y las exigencias de las normas están conectadas eh, directamente con la calidad del combustible que se le coloca a esos motores. Si yo le coloco una mala calidad, primero, no van a funcionar bien esos motores, van a tener bajo desempeño, van a tener un desgaste prematuro, va a tener que hacerse mantenimiento, los catalizadores se van a dañar a los pocos meses, los inyectores, válvulas, en fin, una serie de problemas porque están diseñados para un combustible de alta calidad, pero además es lo que emiten. Esos, ese combustible que entra, aunque sea a un motor, digamos, de eficiente, de alta tecnología, eh, terminan emitiendo lo que tiene ese combustible. Porque no puede ser filtrado totalmente por el vehículo con los niveles de contaminación que se tiene. Y el principal contaminante es el azufre, precisamente eh, algo que ya durante muchos años ha venido reduciéndose. Y hoy en Europa o a nivel internacional es apenas 10, por, 10 partes por millón de azufre lo permitido, lo tolerado en los combustibles. En el Ecuador, para tener una idea, se permiten en el Oriente Ecuatoriano 7000 mil partes por millón de azufre Y llega en la práctica, si bien la norma dice 7000, en la práctica cuando se hace la muestra de qué es lo que está comercializándose, igual estamos en 4500, cercanos a los 5000 partes por millón de azufre en el diésel. Increíble, realmente. Ahora, de, eh, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el alcance de esa tecnología que usted dice que ayuda a mejorar eh, el, el proceso o la calidad del combustible? Bien, la, a, a lo largo de los años y a partir justamente de las exigencias normativas internacionales, fundamentalmente impulsadas por Europa y también en Estados Unidos, eh, el desarrollo de la industria automotriz ha estado a la par de la incorporación de tecnología y de una serie de elementos que ayudan precisamente a evitar la, que los gases que salen de los motores sean gases contaminantes. Eh, los catalizadores, por ejemplo, son uno de los elementos que ayudan a dividir los gases en el proceso de combustión y precisamente retienen los gases tipo, por ejemplo, vinculados al, al dióxido de, de, de azufre eh, y eso se retienen ahí para que no sean expulsados hacia afuera. Se reduce el monóxido de carbono, el dióxido también. En fin, estos, estos elementos permiten esa reducción de las emisiones y eso es lo que encontramos en las nuevas Tecnologías y Cuando te ponemos alto, alta concentración de azufre, como la que tenemos en las gasolinas, que superan en el Ecuador las 300 partes por millón, cuando uno hace las muestras en las estaciones de servicio del país, encuentra que tenemos picos que llegan a 300, 350, incluso 400 partes por millón. Hemos tenido, por ejemplo, en el año, enero del año pasado, 600 partes por millón de azufre en las gasolinas y en la gasolina super que de super no tiene absolutamente nada. Eh, tiene esa denominación de 92 octanos, pero la verdad, el material particulado que tiene ese combustible es altamente contaminante. Entonces, eh, eso, es, ese proceso que tienen los vehículos ayuda a reducir drásticamente las emisiones que salen por los tubos de escape de los vehículos. Ahora, ¿qué debería hacer el gobierno para mejorar la calidad del combustible? Bien, sabemos que... El asunto de los combustibles es un, un tema complejo, eh, sí, complejo sí. por varias aristas. ¿no? La arista económica tal vez es una de las más importantes y las connotaciones a partir de la arista económica, la dimensión político o social que pueda tener. Si sube el precio de la gasolina, sube el precio del, del diésel, pues hay conmoción eh, social, hay preocupación, interés, entonces los gobiernos tienen mucha cautela en poder dar pasos en algo que, la verdad, en el mundo hace mucho tiempo dejó de discutirse, y es que los combustibles nunca deben, los fósiles nunca deben ser subsidiados de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el compromiso y a lo que va al mundo entero es que los, los, los combustibles fósiles puedan ir reduciéndose en el consumo a nivel global, porque se ha demostrado que el transporte, que es uno de los principales usuarios de este tipo de combustibles, tiene una gran cantidad, genera una gran cantidad de emisiones eh, y que generan gases de efecto invernadero y por tanto son causantes también de cambio climático. Entonces, la tendencia global es más bien que los, consum los combustibles fósiles sean grabados, incluso. Aquí son subsidiados, en otros países es que tienen, pagas un impuesto por poner la gasolina. Vamos a ver lo que pasa en Uruguay, vamos a ver lo que pasa en otros países, en Perú no más, uno paga impuesto. Por la gasolina. Aquí le subsidio para que ponga gasolina o para que ponga diésel. Algo que la verdad no suena lógico en el mundo, el mundo no habla en el exterior sobre estos temas y no podemos creer que el Estado ecuatoriano ponga plata para la gasolina y el diésel en los vehículos. Pero esa es la realidad, primer componente. Es un asunto complejo, pero se pueden hacer cosas. El gobierno podía y debe hacer inversiones, y eso es lo que hemos planteado, inversiones en las refinerías para que las refinerías puedan producir... Eh, un, un, un combustible razonable, adecuado para, para nuevas tecnologías y pueden darse pasos inmediatos por ejemplo, la gasolina super hoy está liberada de precio y ha subido, todos sabemos, ya casi un dólar ha subido, más de un dólar hoy está en el mercado 368 yo veo ciertas ciertas estaciones 380 y sí, algo casi eh, casi. la gasolina super, y sube todos los meses pero la gasolina sigue siendo eh, la calidad sigue siendo la misma que de super no tiene nada esa calidad. ¿Qué se podría hacer? Muy bien, pasar de la gasolina super de 92 a 95 octanos. La variación del precio es pequeña. Es, es, realmente no se va a sentir, porque hoy ya hemos sentido casi que un dólar de diferencia en el incremento de la gasolina super, o más incluso. Pero con la mejora de la calidad de gasolina super, no vamos a tener, unos, las estimaciones que se hacían con Petroecuador, unos 8 centavos adicionales el galón. Cuando ya hemos soportado un dólar adicional, esos 8 son totalmente absorbibles, por ejemplo, en el caso de la gasolina super. Hay también la iniciativa de poder importar directamente por los eh, sectores, por el sector privado, gasolina de mejor calidad, que vaya sustituyendo progresivamente la extra, una gasolina de 89 octanos, que tenga menor contenido y concentración de azufre, eh, y esa es posibilidad es necesario que se vaya implementando ya. Eh, el proceso ha sido muy largo, muy complejo, muy dilatado, y es necesario que ya venga la decisión para poder dar esas. No solo las autorizaciones, sino que se ponga en marcha también la, la infraestructura, la puesta a disposición de la infraestructura que tiene Petroecuador para la comercialización de combustibles de mejor calidad. Eso, esa nueva gasolina tampoco estaría subsidiada, consecuentemente no es un problema político ni de por medio, porque todavía transitoriamente se mantendría una extra eco país eh, que hoy tiene un precio regulado y que entendemos que progresivamente se retomará el proceso también de liberación de esos subsidios. Y el diésel sabemos que tiene sus connotaciones adicionales, pero es necesario también tomar decisiones durante máximo el año 2023, porque ya no hay en el mundo motores para el tipo de combustible que tiene el Ecuador. Ya no, camiones, por ejemplo, ya no se encuentran motores para el combustible que tiene el país. Increíble, realmente. Ahora, con el tema, para seguir en el tema del subsidio, claro, hay un componente político muy importante, ¿no? porque eh, si hay un incremento eh, sustancial de los combustibles, evidentemente viene como de manera colateral el incremento de precios de productos, por ejemplo, porque dicen, ah, el transporte, todo eso hace que se encarezca y por lo tanto hay un malestar social. Ese es el problema a veces que se mezcla la política con decisiones técnicas, y no Así es, por eso es un asunto complejo. En el caso del diésel, por ejemplo, en el que sí hay una gran proporción del diésel, sí viene de las refinerías nacionales, se necesitan esas inversiones para poder incorporar la tecnología de filtración que se requiere en la refinación de manera que el producto final no tenga alta concentración de azufre como actualmente tenemos. Eso era, es algo que lo han postergado, son inversiones que tienen que hacerse, que no necesariamente tienen que trasladarse al precio final del producto, aunque el precio final debería también tener en cuenta cuál es la situación de los precios internacionales, de los combustibles, y ajustarse periódicamente. Sabemos que hay decisiones políticas que se, tienen, se deben tomar, pero se necesita tomar esas decisiones incluso para el largo plazo, para el mediano plazo y no quedarnos en el corto plazo. En el caso de las gasolinas, como decía, sí es posible hacerlo, así es que eh, incluso no tienen ningún costo político, la verdad, algunas de ellas, porque poner a disposición gasolina super 95 octanos, ¿qué permitiría? permitiría la introducción de tecnologías que hoy están vetadas para el Ecuador. O sea, los fabricantes de los vehículos en el mundo dicen, no, al Ecuador no podemos mandar motores eficientes que consumen menos, que tienen un mejor desempeño, mayor rendimiento, consumen menos combustible y emiten muchísimo menos, pero no los podemos enviar al Ecuador. Porque sencillamente, una vez que enviamos esos vehículos de alta tecnología, son de combustión, pero de alta tecnología, van a tener problemas a los pocos meses por el combustible que se les incorpora, inyectores, válvulas, catalizadores, el mantenimiento prematuro, los sensores también se van a empezar a dañar con el tipo de combustible, por eso las fábricas no autorizan que el Ecuador tenga vehículos de alta tecnología. Uh -huh. Y por cierto, un tema colateral, de todas maneras eh, la venta de vehículos ha mejorado este año, entiendo, ¿no? Así es, tras este proceso crítico que tuvimos en el año 2020 de una contracción claro. de alrededor del 35%, bueno, en varios de los sectores comerciales sobre todo tuvimos esta afectación, eh, hubo un proceso paulatino de recuperación y el año pasado, de hecho, casi que tuvimos una recuperación del 39% en relación con el año 2020 y, y casi nos aproximamos a las 120 mil unidades comercializadas. Eh, esto finalmente es positivo porque un mercado más amplio permite también generar más eh, mayor competencia, mejores condiciones de precio para los consumidores, el Estado recauda más las empresas pueden generar mayores niveles de, de empleo y también esto puede venir acompañado de un proceso de, eh, de la salida de los vehículos que ya han cumplido su vida útil, de manera que el parque pueda continuar renovándose con motores mucho más eficientes, menos contaminantes y vehículos más seguros. Los vehículos que hoy llegan al país no tienen nada que ver con los vehículos que llegaban hace 20 años al Ecuador, hace 15 años, ...al Ecuador por los estándares elevados de seguridad que tienen los vehículos en el Ecuador. O sea, tenemos uno de los estándares más altos de seguridad, lamentablemente los más bajos de, de, en términos de, de, de, de, de, de los motores de emisiones... ...porque no tenemos calidad de combustibles y en el mundo nos dicen, pero ¿cómo les entregamos un vehículo altamente seguro pero que tenga un motor de mala calidad, o sea, un motor que no, no sea de última tecnología. Eso no existe, un producto para el Ecuador, nos dicen en el mundo, y esa también es una de las razones eh, por las que nosotros también consideramos que es necesario el cambio, tener vehículos más seguros, más eficientes, de última tecnología, requiere tener un combustible adecuado para esos vehículos de última tecnología. ¿Y cómo está el tema de precios? Porque una de las quejas también es que dicen que Ecuador es mucho más caro de la, de la región. Es decir, comprar un vehículo aquí pues, eh, o en Colombia, la, la diferencia es muy importante. ¿Qué hacemos frente a esta a esa realidad? Ingeniero? Eh, bueno, es un tema súper amplio y espero que estar en un programa específico para eso, porque no, no. de hecho... Tenemos en este momento un incremento de los impuestos que cada año aparece algo. La última, ahora que estamos aquí en, eh, ubicados en Quito, es la contribución especial solidaria del Consejo Provincial de Pichincha ah, para los vehículos. ¿no? La última que se inventaron, el último ah, impuesto que ya son como 15 o más, ya estoy perdiendo la cuenta de la cantidad de impuestos que, que tienen los vehículos y en, ojalá podamos tener una, una sesión específicamente para, para comentarles cada uno de estos. Y, pero yo, yo ahora puedo señalar dos. Cuando llega un vehículo al país, ya paga un impuesto de salida de divisas que empieza a reducirse desde este año, pero ya paga un impuesto de salida de divisas. Claro. Después paga el arancel en el puerto y después, antes de salir de la aduana, ya ha pagado un fondo de la infancia, ya ha pagado un eh, impuesto a los consumos especiales, ya ha pagado un impuesto al valor agregado y una serie de tasas vinculadas a la logística del vehículo cuando llega al puerto. En ese momento ya el vehículo cuesta el doble. O sea, aquí no ha habido nada, pero en ese momento ya el vehículo sí. automáticamente cuesta el doble de lo que vino al país. No digamos los procesos subsiguientes que vienen y no digamos los impuestos que vienen incluso después de la venta, que es la matriculación vehicular y una serie de tasas, la tasa SPAD, la tasa NT, la tasa eh, ahora eh, provincial, el impuesto al rodaje. La lista es enorme. Y esa es la realidad que estamos nosotros teniendo. ¿Y qué impacto tiene? Unos precios tan elevados como consecuencia de unos impuestos tan desproporcionados. Es que encarecemos toda la economía ecuatoriana. no, es que los vehículos es de unos pocos. No, los vehículos lo utiliza el panadero que va a comprar el pan y entregarlo, el, vehículo, el médico que atiende. Y si aquí le cuesta al médico el vehículo el doble de lo que cuesta en Perú o en Chile, ¿a quién le va a trasladar ese costo? De, de, la, eh, de la sesión con el médico que tiene. Al paciente, al paciente que lo atiende. Y ese mismo concepto de que si a mí me cuesta el doble las cosas aquí, y un bien que lo necesito, que yo lo, consigo, lo necesito, alguien lo termina pagando. Encarece, encarecemos la economía y el costo de vida de los ecuatorianos de una manera exagerada, y eso es lo que está ocurriendo. Así es que ojalá podamos tener esa sesión para poner algunos ejemplos, como modelos. Y, y cada uno de los impuestos para que se pueda ver cuál es el impacto que hoy estamos viviendo en el costo de los vehículos en el Ecuador. Ok, y finalmente, ingeniero, en términos del tema del combustible que eh, eh, conversábamos, me pregunto, ¿qué expectativa tienen? Es decir, ¿hay algún acercamiento para procurar ir en la línea de lo que ustedes están planteando? En el 2020, en el mes de septiembre, se emitió ya un decreto ejecutivo para que se actualicen las normas y reglamentaciones en materia de calidad de los combustibles y se dispuso que esa actualización implique que los combustibles sean aptos para niveles euro 5. Aquí wow. en el Ecuador estamos bajo del euro 3, menos del euro 3, y se dispuso euro 5 en Europa, ya estamos en euro 6, quinta revisión. Eh, tras ese proceso hubo un comité en el en que estuvo el Ministerio de Energía, Petroecuador, estuvo la academia, estuvieron algunos municipios municipios como el de Quito, interesados estuvo el sector privado y llegamos a un consenso, un acuerdo para tener nuevos estándares en, en calidad de gasolinas y de diésel pero se dispuso y se llegó a un acuerdo que esto tenía que ser implementado para que ya sea vinculante y sea obligatorio para el suministro por parte de Petroecuador o de cualquiera que quiera importar combustibles, cuál es la calidad específica que puede traer. Y ahí ese compromiso al día de hoy no se ha cumplido porque el ministro nos lo dijo, se comprometió a que en el mes de enero tendríamos ya gasolina super de 95 octanos y en el primer trimestre de este año se introduciría la de 89 octanos como una gasolina intermedia entre la extra y la super. Estos dos compromisos que, se, que, que los tuvimos el año pasado, eh, que están en un acta, que están ahí, eh, la verdad, formalizados, y en varias reuniones que tuvimos con el ministro, se han incumplido. Lamentablemente se han incumplido, y se ha incumplido desde nuestro punto de vista incluso una directriz del propio presidente de la república. Así es que nosotros sí responsabilizamos al ministro, a Petroecuador, realmente por esta falta de acción y desidia frente a lo que está ocurriendo en la mejora de la calidad de los combustibles. Imagínense, si hay un compromiso tan formal y no se cumple, caramba, ¿a qué atenernos? No? Porque sí, tiene que haber un mínimo de, de seriedad y de consecuencia frente al, a los compromisos que se asumen. En todo caso, bien, por ahora el tiempo ha concluido, quiero agradecerle al ingeniero Genaro Baldión, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, a propósito de esta coyuntura y eh, las expectativas que habría para lograr el mejoramiento de la calidad del combustible, porque eso es un beneficio para todos, eh, eh, desde los vehículos hasta la naturaleza, el ser humano, la parte económica, en fin, tiene muchas aristas y por eso nos pareció importante plantearlo en este programa. Gracias por habernos atendido.